Bueno, pues este estamos ya en esta sesión extraordinaria del Observatorio Ciudadano, en que tr trataremos el tema de, de si el municipio de Guanajuato necesita endeudarse y agotarse todas sus posibilidades de obtener créditos en los bancos para un proyecto. Así que hoy está aquí con nosotros este invitado el doctor Luis Miguel Rionda Ramírez quien este, nos va a hacer el favor de hacer una introducción al, al tema él ya ha, ha tratado este tema en sus columnas y, y lo invitamos para que nos eh, inicie en este, en este asunto, gracias Buenas tardes Ay, Muchas gracias Guillermo <ríe> este, no, no, no estaba preparado para, para hablar, pero bueno la verdad es que eh, a mí me sorprendió mucho cuando empecé a investigar sobre las condiciones del préstamo y demás eh, tuve acceso un, únicamente a, pues, a fuentes eh, públicas a, eh, a través del congreso y, y bueno es, es, es un crédito estándar el que se está eh, buscando el problema es de que pues va a comprometer las finanzas municipales por, por 10 años y, y siempre es un, un golpe eh, un golpe financiero importante porque pues va a, a verse reflejado en, en obra pública y en servicios porque de, de otra forma no se puede entender de, de dónde va a salir el recurso para pagar el, el, el crédito claro. eh, son 77 millones de crédito pero el resto el, el 70 perdón, millones de crédito pero el resto va a salir de las arcas municipales directamente entonces ese es esos treinta y tantos millones son los que van a ser inmediatamente resentidos por parte de, la, de las finanzas municipales. Me parece que es eh, para un municipio de alrededor de 650 millones de pesos anuales de presupuesto es bastante aventurado en lanzarse a, un, a, a, una, a, a, a solicitar un empréstito, empréstito de, este, de este nivel eh, porque a menos de que tengas... Yo no sé si hay corridas financieras, si hubo una investigación de mercado previo, no hay, bueno, al menos yo no encontré ninguna información sobre esto, además está bastante en oscuro, poco, muy poco transparente el proceso, eh, a menos de que pues, a lo mejor en las sesiones de ayuntamiento, que yo, yo no soy un fan de, de darle seguimiento o, este, o bajar las actas y demás, eh, eh, a menos de que en ella se haya tratado a, a este tema o que haya circulado alguna, alguna documentación entre los regidores, pero pues eh, eh, de, yo desconozco totalmente si existe un estudio de viabilidad financiera y eso es lo más grave de todo porque que un tema tan polémico debió haber sido asumido con una visión de transparencia absoluta y al no darse de esta manera, pues lo único que provocas es desconfianza, es... Bueno, cualquier cosa que pensemos pues tiene cabida porque pues, sencillamente no hay no hay información alternativa y pues las, las apariciones públicas del, del alcalde pues no no aportan nada, sencillamente, ni siquiera es, eh, digamos, hay una hay hay un, bueno yo no encontré a lo mejor si, si existe, pero yo no encontré un, comi, un comunicado oficial un boletín de prensa detallado con información que pues para servirle a uno para saber eh, cuál es el sentido financiero de esta aventura eso por el lado económico eh, que es además pues el, el lado menos importante la cuestión más impo menos importante por otro es, es se insiste en la terquedad en, en considerar a estos cuerpos áridos como simples monos eh, monos cilindreros monos de circo que podemos exhibir y podemos eh, además adjuntarles cosas como eh, pues eh, apodos o eh, cadenas eh, jaulas eh, yo no sé qué más yo francamente no me he atrevido a visitar las momias de, de la última vez que amablemente paloma me invitó y me dio una visita guiada muy muy interesante pero este por las, los dichos que, que he recibido eh, pues sí se sigue con, se, se insiste con esta visión cosificadora de, las, de los cuerpos áridos con falta, un, una falta de respeto evidente hacia la humanidad que debe de, debe ser eh, respetada y eh, puesta por delante en, en una, pues una exhibición de este tipo. La, la exhibición de cuerpos áridos debería darse con un espíritu científico, con un espíritu de aprendizaje, de la convivencia de, los, de, los, de las personas con sus muertos. Eh, yo no sé, un ejercicio de reflexión, eh, incluso hasta yo no soy eh, religioso, soy ateo, sin embargo reconozco que bueno, pues, puede ser esto un motivo de, de, de, de, de, de, de, de, de reflexión espiritual, ¿sí? de, de la trascendencia, o no trascendencia, al contrario, la no trascendencia de la vida mortal. Bueno, muchas cosas que eh, podrían ser eh, muy bien planteadas en una, con una auténtica museografía pensada en la educación, en la cultura. Eh, y no tanto en el turismo y en la explotación comercial y todo lo demás que es evidente que es el resorte primario que está detrás de este, de este proceso eh, francamente sin, sin ello pues apenas el plebiscito es un pálido intento ciudadano pues para tratar de que esto se no no es que se pare sino que se se, se haga un alto en el camino para reflexionar y, y esperar que la autoridad pues eh, eh, por sí sola se convenza, pero cada vez estoy más decepcionado y estoy seguro de que el camino pues va, va a seguir neciamente eh, seguido por, por, la, por el alcalde, eh, con todo el esfuerzo que está haciendo, muy loable, el que está haciendo Paloma, aunque ella consiguiera sus firmas y que se convocara al plebiscito eh, y, y demás, eh, eh, hay que hay que lograr una participación de más del 50% del electorado de la, del municipio, eso es imposible para una organización civil, para un grupo de ciudadanos, eso es imposible si los, si el montón de, de partidos durante las elecciones eh, constitucionales no logran participaciones municipales más que, más, más allá del 42% 43%, imagínense un plebiscito que al que para que sea vinculante, tengas que es lograr la participación de la mitad de los electores. Eso no va a darse. Entonces, eh, a menos de que hubiera una exhibición de buena voluntad de Alejandro, eh, como lo hizo Nicéforo Guerrero, yo le reconozco, con todas las críticas muy fuertes que le dirigimos en el 2010, Nicéforo tuvo sensibilidad política. Yo le reconozco eso. Al momento de, de, de él lanzar, porque fue su idea, lanzar la idea del primer. Perdón, perdón, ¿qué pasó sí. en el 2010? Ah, el plebiscito, el, el, el movimiento de la bufa, en el 2010, a partir de julio del 2010, y que pues tú recuerdas perfectamente todo el, el movimiento que se, clase mediero, por supuesto, que, es, que, que se dio alrededor de, de estos iconos culturales. Y, y con todo el pleito que nos aventamos con, con Iséforo y con su ayuntamiento, pues tuvo esa, esa sensibilidad política de, de convocar a un plebiscito, que el, que el ayuntamiento financió, que finalmente costó 860 mil pesos, no el millón y medio que se había planteado originalmente, entonces no salió tan caro, eh, y todos salimos satisfechos, al principio nosotros nos, nos negábamos a participar, porque precisamente por las condiciones que esta pésima ley de participación ciudadana que tenemos, pues eh, eh, impone a la ciudadanía, sin embargo, también Nicéforo, con gran sensibilidad, dijo: aunque no lleguemos al porcentaje que haga vinculante el resultado del plebiscito, yo me atengo al resultado. No importa la participación. Y tuvimos una participación del 13%, que fue muy buena, ¿eh? excelente, que no se ha visto en la Ciudad de México y en otras partes, en otros, eh, otras entidades donde se han desarrollado estos ejercicios de participación ciudadana. Y pues, por supuesto, el resultado era previsible, 84% en favor del no. Y pues, sencillamente, Niceforo y su ayuntamiento eh, recularon y, y, y volvieron sobre sus pasos. Y me pareció excelente. O sea, el final, el final fue feliz. En este caso, yo siento que, que, que el alcalde no va a tener ese nivel de sensibilidad y que sencillamente si es que eh, se lograra el la realización del plebiscito, por supuesto que va a ser trampa, es decir, va a ser campaña en favor del sí, y, y, y eh, Paloma y, y sus y, y, y sus amigos, pues van a tener que hacer, no pueden hacer campaña, tienen que hacer labor de convencimiento pues con las uñas, ¿sí? porque no hay recursos, no hay nada eh, la autoridad de, eh, electoral es la única que puede hacer promoción de participación y hasta ahí pero nadie puede hacer, eso es de, de los absurdos de nuestra democracia mexicana, ¿no? que nadie puede promover nada en favor del no ni del sí, y mucho menos el gobierno. Entonces, este, siento yo que eh, eh, soy pesimista, pues, soy pesimista, eh, ojalá que me equivoque y que este, esta mala experiencia pues eh, la podamos superar eh, de la mejor manera posible y que sencillamente no se nos olvide para la siguiente vez que, que, que renovemos nuestro gobierno municipal pues eso sería como una reflexión inicial sí. que yo les propondría y una reacción primera Sí, sí, claro y, y, y yo creo que de, debió haberse hecho una consulta popular del ayuntamiento, pues para obtener eh, el beneplácito de los ciudadanos, de que sí quieren endrogarse, Máxime cuando este endeudamiento lleva a su tope, no puede pedir más, una vez que se gaste ese dinero, si, si se presentara una situación extraordinaria en el municipio de Guanajuato, no habría forma de pedir más dinero porque ya se acabaron la capacidad de endeudamiento. Por, esa sería la primera razón por la que esto que ahora se pretende que sea, pues que hubiera sido una necesidad atendida por el ayuntamiento, pero no, no sucedió, ¿no? Entonces, parece ser que al menos por eso la gente se, está, se sorprende cuando dicen ¿cómo nos vamos a endeudar 10 años? ni siquiera han llegado a, a la concepción de que es el tope del, del dinero que puede pedir el, el, el ayuntamiento entonces está muy seria la situación independientemente de, de, de para qué se va a usar eh, pero después ya no va a tener que, capacidad por los, los primeros años después va a empezar a ver un poco de de, eh, conforme pague, pues eso, eso mismo es lo que va a poder endeudarse pero, pero si sí es, sí es muy grave que, que el ayuntamiento haya sido omiso en ese asunto con falta de sensibilidad hacia los derechos de los ciudadanos de Guanajuato, preguntarles están de acuerdo en que nos gastemos nuestra capacidad de esto porque es un super negocio hubiera ha podido de ser, pero no lo hicieron entonces ahora ya en, eh, el próximo lunes es el último día que hay para, para juntar todas las firmas y estamos eh, nosotros invitando a través de, este, de esta sesión del Ayuntamiento, uh, digo, del, del Observatorio Ciudadano, para que la gente eh, se entere de que se trata, de que estamos invitando a la gente a que asista a un a un plebiscito, es decir, que diga que sí es necesario consultar. Ni siquiera es para que se haga el plebiscito, sino simplemente para satisfacer el requisito de que el 3% diga sí, sí sería bueno que se preguntara, ¿no? Entonces, en ese punto estamos. Ni siquiera en esta sesión de hoy no queremos contaminar con, hay muchos argumentos alrededor de este de ese asunto, pero queremos dejar muy claro que lo único que queremos es que la gente tenga conciencia de que nos vamos a agotar la capacidad de crédito y que va a ser, ya no hay más <ríe> posibilidad, no, no es que estos, estos millones de pesos eh, sean una parte de lo que puede pedir, es el total que puede pedir el ayuntamiento de crédito en el los próximos años. No sé si alguien este, quisiera intervenir eh, para esto. Jaime, eh, sí, Carlos Arce. Sí, eh, gracias. Gracias, Guillermo. Sí, eh, sí eh, nada más para encuadrar la, el, el asunto, el tema que estamos tratando. Eh, lo que está sucediendo es que eh, el, el día 21 de enero de 2022, en sesión de ayuntamiento, se propuso que se suspendiera el trámite de la contratación de, de un crédito de 70 millones de pesos, toda vez que todavía no hay ni siquiera los permisos necesarios para, en su caso, construir este complejo híbrido curioso de un museo con un centro comercial. Entonces, no tienen los permisos, no tienen los permisos de Lina, no tienen los permisos de la Secretaría de la Función Pública, por ejemplo, que se necesita. Se propuso por parte de la oposición que se suspendiera el proceso en tanto no tengan los permisos, permisos que debieron de haber tenido para la aprobación en el ayuntamiento. Aún así, se pasaron por alto el asunto. El ayuntamiento a la Brava eh, lo mandó a la, a, al Congreso el, la solicitud de endeudamiento. Y el Congreso, increíblemente para muchos de nosotros, también se los aprobó sin tener los, los permisos necesarios. Entonces, prácticamente lo que dijo el alcalde es: ya tengo, ya tengo la aprobación, entonces ya voy por el dinero. Pero no tiene los permisos, no puede empezar a construir. Si empezara a construir, el Ina le va a parar la obra, le va a suspender la obra, y si no función pública también. Entonces lo que le estaban diciendo en esta sesión de, de el día 21 de enero era, oigan, suspendan la contratación. En tanto no se recaben todos los permisos neces necesarios para el, para el procedimiento, tenía una lógica clarísima. No había, no había manera de decir que no, salvo que hubiera una votación abusiva. Bueno, pues la hubo y basados en la mayoría, eh, la mayoría este de síndicos, regidores y el alcalde del PAN, sacaron la decisión de que no se, de que no se suspendiera el procedimiento y que siguiera adelante el trámite para eh, pedir los 70 millones de endeudamiento, que como lo dijo Guillermo, es el tope de endeudamiento que tiene el municipio de Guanajuato. Ante eso, ante tal situación, ante tal abuso, la oposición y directamente la regidora Paloma Robles Lacayo inició, el, inició todos los trámites para pedir en este caso un plebiscito y qué es un plebiscito, plebiscito es el proceso mediante el cual se somete a la aprobación o rechazo de los ciudadanos guanajuatenses los actos o decisiones del ayuntamiento para que los ciudadanos digan si está bien es para suspender el procedimiento de contratación de, de, del endeudamiento de 70 millones de pesos o bien decir, no, adelante, está bien, que sigan, que siga el, el, el, el trámite y nos endeudamos por 70 millones de pesos, aunque no tengamos los permisos todavía. Ese es el asunto que está a discusión. Esa es la cuestión relativa al plebiscito. El plebiscito es que algo que hizo el ayuntamiento ahora tenga que ser ratificado por los ciudadanos en una votación organizada por por la instancia electoral, que en donde el ciudadano va a decir si ¿sí quieres o no quieres que se continúe el proceso de endeudamiento del municipio. Ese es, ese, es, ese, es, ese es el tema que estamos discutiendo. Así es. Este, quisiera pedirle su uh, intervención a Jaime, que ha tenido que ver con este asunto. Eh, haciendo análisis de la, de la situación no sé si podías eh, darnos tu opinión por favor Jaime claro, claro, pero antes de, de intervenir quisiera hacerle una pregunta al doctor Luis Miguel Rionda sí. y es que él mencionaba un escenario un poco un, un escenario realista tirándole a pesimistas sobre el resultado del plebiscito, pero a pesar de este escenario, a pesar de que Primera, se tienen que juntar el 3% de... Eh, se tienen que juntar apoyos ciudadanos equivalentes al 3% de la lista nominal. Y a pesar son? de que son a, alrededor de 4.300 firmas las que se han de en la lista nominal en, en la ciudad de Guanajuato. ¿no? Y a pesar de que para que este plebiscito, la decisión de la ciudadanía, tenga efectos legales ¿no? y se pueda llevar, eh, que sea válido el plebiscito se tiene que juntar o se tiene que acudir el 50%, si mal no me equivoco, de la lista nominal de la ciudad de Guanajuato y tiene que votar en algún sentido el 60% de, de dicha población, ¿no? de la población que favorece Entonces, a pesar de todo este escenario, yo le quisiera preguntar si vale la pena eh, intentar esta vía, si vale consultar a la ciudadanía, si vale la pena consultar a la ciudadanía en, este, en esta decisión tan específica de si, endeudarnos para construir este museo? Eh, eh, eh, ¿Contestó? Eh, sí, sí, sí, era, era una pregunta. Órale, Jaime. <ríe> o sea, a pesar de este, de este escenario un poco pesimista, ¿vale la pena el esfuerzo? Sí, sí, mira, Jaime, eh, yo, yo sé que este es un esfuerzo eh, sobrehumano porque estamos, pa eh, estamos partiendo de un instrumento legal que es la ley de de participación ciudadana para el estado de Guanajuato que fue concebido para para que eh, la ciudadanía no pueda implementar los, los recursos de participación ¿no? eh, entre ellos el plebiscito eh, esta exigencia del 50% de participación es imposible ¿eh? no se va a, lo, a lograr ni siquiera con los recursos de los partidos políticos nunca se lograría porque en elecciones constitucionales es decir las elecciones de renovación del propio ayuntamiento no se da una participación como, como esta lo que sí puede dar lugar es que si, si se logra eh, la convocatoria del al plebiscito que por cierto el IEG tiene la obligación de financiarla y el IEG para eso cada año tiene una reserva una reserva financiera que, que es un eh, no es que tenga el dinero ahí disponible a mano sino que lo plantea siempre ante el, el ejecutivo y el legislativo de 50 millones de pesos por, eh, por si se requieren para cualquier ejercicio de participación ciudadana, o sea recursos para el plebiscito, si se dan las condiciones que exige la ley si sí hay, entonces sí podría haber eh, ejercicio de plebiscito lo que seguramente no se va a alcanzar es esa participación pero por otro lado, digo, para no ser tan, tan pesimista podemos decir, si en el plebiscito gana el no que estoy prácticamente seguro que ganaría el no y esa es mi, mi, mi, mi, mi esperanza que ganaría el no, eh, sería un triunfo pues eh, simbólico y moral, eh, porque nada eh, como no es vinculante, no sería vinculante pues el ayuntamiento pues no, no tendría ninguna obligación de de revisar su, su, su decisión, su acuerdo eh, y por otro lado, incluso en el caso que se logra el 50% de la participación como tú ya señalaste, requieres el 60% de, de, de votos en favor de, de una de las opciones y además, eh, eh, esto nada más es vinculante para este ayuntamiento eh, el siguiente ya no, es decir, que pues realmente la, la validez de, de, de, de, de la decisión que se tomara en el plebiscito sería de un par de años o a dos años y medio lo, lo que quede de este ayuntamiento entonces eh, eh, la verdad es que es una ley hecha con toda la mala intención de no que no se practique eh, eh, eh, yo he participado en ejercicios a nivel nacional de diseño de leyes de participación de, eh, eh, ciudadana de avanzada incluso en mi, en mi artículo publiqué un vínculo en internet donde hay un modelo de ley de participación ciudadana, que elaboramos eh, hace unos tres años, algo así, eh, un grupo de, de consejeros electorales de todo el país, eh, tomando modelos eh, de, todo, de todas partes, Ciudad de México, Yucatán, eh, Chihuahua y otras entidades que tienen leyes de participación muy avanzadas, y elaboramos un modelo con todas las alternativas, de con todas las figuras, de participación ciudadana que se, que se emplean como presupuesto participativo, como bueno hay, hay muchas, ¿eh? y eh, ese vínculo lo, lo, lo publiqué en mi artículo eh, y creo que es una, un modelo de ley que podría servir muy bien para nuestra nuestra legislatura actual eh, porque es urgente que se actualice ese eh, esa normatividad, esa ley de otra forma es sencillamente basura basura, basura, basura legislativa eh, y nos surge contar con un instrumento que sea efectivo y que permita realmente eh, someter a la, a, la, a la consideración del, del ciudadano eh, proyectos como este, en Yucatán un, un proyecto no sé, la reforma de una calle, no la mejora de una calle se tiene que someter a, a, a plebiscito si es que un porcentaje X de ciudadanos lo demanda, que además son porcentajes pequeñitos entonces eh, decisiones que afecten directamente a la vida de los ciudadanos, eh, en particular de obra pública, tienen que ser sometidos a la consideración de la ciudadanía y bueno, y ustedes conocen muy bien el caso de la Ciudad de México con, con los presupuestos participativos que son sumamente interesantes son muy exitosos eh, una iniciativa que nació con los gobiernos del PRD y que ahora ha mantenido eh, Morena muy, muy exitosa, yo pienso que son modelos que podríamos seguir y que en este caso nos serviría de mucho pero bueno, eh, lo que está haciendo eh, Paloma y su, y su grupo es muy loable, muy, muy, yo lo reconozco mucho, pero su efectividad pues va a ser sobre todo simbólica. Se vería muy mal que este ayuntamiento no, no considerara los resultados de un plebiscito, aunque no sea vinculante, pero un plebiscito que sería un, un reflejo de la voluntad del ciudadano. ¿Y cuál sería el valor histórico de este plebiscito? Pensando en el número de plebiscitos que se realizan, por ejemplo, en nuestro Estado. y En, particular, en nuestro estado se nunca hizo... se ha realizado más que un, un solo plebiscito. Esa es la historia de nuestra <risa> tradición en participación ciudadana. Entonces sería histórico porque este sería el segundo ejercicio, si es que se realiza, segundo ejercicio, eh, pero sin duda, eh, digamos, es un paso muy importante, pero hay que ir más allá. Lo que pasa es que esto ya rebasa el, el ámbito municipal y ya toca los espacios de decisión del, del Congreso. Pero, pero está, se está poniendo en evidencia que los instrumentos con los que contamos son, son raquíticos. Pero se están violando las leyes, Luis Miguel, porque el, el, el artículo 4 de la Ley Orgánica Municipal Establece que se atenderá en todos los casos al principio de legalidad, es decir, la autoridad solamente puede hacer aquello para lo que está facultada. Si vemos las facultades del ayuntamiento, no tiene como competencia crear, construir centros comerciales, no es su función esa. Entonces, está, están violando la ley porque no tiene facultades el ayuntamiento y de todas maneras lo hace, ¿no? y por otra parte el ayuntamiento que tendría que preocuparse porque el, el dinero se destine a las prioridades no hizo ninguna reflexión nada más levantaron la mano diciendo que sí, es gravísimo lo que está sucediendo, estamos viendo un órgano de gobierno que no gobierna y que no administra y que además incumple la ley es, es, es muy grave pues lo que está sucediendo y, y sí por eso este Habría que haber un, un plebiscito para ver si así reflexionan, aunque coincido contigo. <ríe> no sé si alguien más, este, José. De la Luz, no, ¿tú? porque Jaime estaba por, por platicarnos, este, a ver sus experiencias. Ah, sí, sí, perdón, Jaime. No, no, no, es, está bien, adelante, eh, José. Este, sí, para agotar este tema, que también es muy interesante, los ejercicios de participación ciudadana. Claro. Uh, yo quisiera primero dar las gracias a Luis Miguel porque es un guanajuatense de hueso colorado, sí. conoce muy bien la esencia las momias que me tocó a mí a echarlas adelante junto con tu papá y con Enrique Hagen por instrucciones de Luis Ducoin. era un centro de exposición para sacarla de allá abajo, porque era una petición hay que ver la historia de Chávez Morado Ducoin en su campaña y cumplimos la orden con tu papá, Javier y tu servidor de sacarlas de ese agujero y sacarlas al ojo acá arriba. Bueno, ya partiendo, los antecedentes, antes de que sigamos en el tecnicismo del plebiscito, que a mí me da tristeza porque yo no conocía tan a fondo ¿no? la pobreza democrática que tenemos en Guanajuato. Y eso que presumimos somos muy ricos en democracia, pues es una gran pobreza. El grande problema aquí, en esta reunión de. Y sí quiero subrayarla, Carlos, la reunión que tenemos hoy y la participación de Jaime y de, y de Luis Miguel, que es mi amigo desde hace muchos años, es hacer que la gente se entere con el plebiscito de que el municipio o el ayuntamiento en este caso está actuando y transgrediendo la ley. Está, independientemente que sea vinculante o no, la gente debe enterarse de cómo es violenta la ley y no nomás el ayuntamiento. La Cámara de Diputados le autorizaron un crédito sin el menor estudio y autorización de respectivos de todo lo que ya hemos dicho. Entonces, el plebiscito tiene algo fundamental: fundamental, que la gente de Guanajuato, Luis Miguel, se entere de que no nos pueden seguir tratando como las chachas, a patadas y hacer caprichos, berrinches. Yo creo que en estos momentos el apoyo tuyo, el de Jaime, y entonces es resaltar la importancia de sacar este plebiscito, más allá del tecnicismo, que tú lo has definido muy claramente, jurídicamente, que ese es otro reglón que debe atender la Cámara de Diputados el día de hoy. Reformar la ley de participación ciudadana. No pueden seguir fingiendo demencia de que somos un Estado democrático, y más porque el panismo es su bandera, ¿no? Que ellos son muy demócratas, pues hay que reformar la ley para que realmente participe la gente y tercero, para finalizar mi intervención hay que pelear muchísimo muchísimo, porque se realice en la primera, esta primera etapa el plebiscito, y en la siguiente etapa será otro tema, pero hoy Luis Miguel es que peleemos, porque salga adelante el plebiscito y que la gente oiga y escuche todas las violaciones que Memo ya las dijo, que Carlos ya las dijo que Paloma está luchando denodadamente por esto porque es importante que la gente de Guanajuato salga de esa vida de, de, de dejar de hacer las cosas y los se queja. Ahora sí hay que embugar y sacar el plebiscito. Muchas gracias a todos ustedes. Eh. Muchas gracias. Gracias, Piri. Este, no sé quién si sea, alguien más quiere participar. Bueno, Jaime, no, eh, ¿de qué manera te has vinculado a este tema del de plebiscito? Sí, fíjate, como, como mucha gente en el rango de mi edad, pues yo me enteré de esto por medio de las redes sociales. Eh, fue un día, eh, ¿qué será? Eh, en enero, todavía estaba yo de vacaciones, eh, yo estudié una maestría, entonces todavía estaba de vacaciones, eh, y, y me enteré de que se estaba ah, queriendo promover este plebiscito para consultar la construcción o no de este Museo de las momias. del nuevo Museo las Después de documentarme un poquito, eh, pues dije, o sea, es muy bueno, o yo considero muy bueno, que la población se involucre en este tipo de ejercicios de participación eh, ciudadana, ¿no? Entonces, independientemente de si queremos o no el, el museo, creo que es muy importante consultarle a la, a la población, y más con proyectos eh, de gran calado como este, donde se va a pedir un préstamo, donde se va a desviar recursos que normalmente se, se destinan para otras cosas, como alumbrado público, seguridad, etcétera, etcétera, para la construcción de este edificio, ¿no? Entonces yo quise en ese momento participar, vi en la red social que uno podía eh, registrar su apoyo desde la misma aplicación del INE, y ahí fue el momento clave, eh, porque al momento yo de descargar la aplicación del INE, donde uno se puede registrar de forma individual, eh, para empezar, realizar uno el apoyo con, por medio de la aplicación del INE no es un proceso fácil. Uno tiene que descargar una aplicación, después de instalarla tiene que registrarse, a uno le va a llegar un correo electrónico con un código, que no es inmediato, tiene que esperar uno unos minutos, a veces cuestión de una hora o dos horas, para que llegue el código. ¿no? Una vez que te llega, tienes que volverte a, a meter en la aplicación, tienes que poner algunos datos y tienes que poner el código que te llega. Entonces, en ese paso fue donde yo me atoré, eh, porque a la hora de ingresar yo el código que me habían enviado por correo electrónico, simplemente la aplicación no me dejaba continuar y se quedaba ahí cargando. Yo ¿no? al principio pensé que eran problemas de conexión, de internet, eh, después de cambiarme de, de conexión wifi a la de celular, no podía yo continuar con ese procedimiento y simplemente se quedaba la aplicación cargando. Entonces ante esto yo me comunico con la página de Defensa Momias eh, GTO y les digo, oigan, yo quiero participar, pero pues no me deja. Entonces me dijeron, no, pues, ¿sabes qué? Vente a la exestación del ferrocarril, aquí puedes firmar eh, en uno de los celulares de los auxiliares que están recabando firmas. Y ahí es cuando yo conozco a Paloma y yo le digo, oye, no, no sé si me podrías registrar eh, mi celular como auxiliar y pues yo ayudarte a recabar. Yo en, en un inicio pensé, pues, recabo los de mis familias, los de mis amigos, les hablo del proyecto, etcétera. Y pues después de ahí ya me vi muy, muy involucrado en el movimiento porque no, al principio yo solo lo que quería era evitar un endeudamiento que a mi parecer era innecesario y después descubres que no tiene permisos, eh, después descubres que no hay un examen, no hay un estudio serio de la factibilidad de este proyecto, después te das cuenta de que... La museografía está mal, no hay un proyecto, o al menos no de forma pública, en el cual se explique el eje temático del museo, que se destine un área específicamente para la conservación, para el estudio. Entonces, te vas dando cuenta de muchas cosas y ahí pues ya eh, entré un poquito más de lleno con, con el movimiento como ciudadano, ¿no? Muchas gracias, Jaime. Oye, por... oye Jaime, perdón, este, pero sí, yo adelante. entiendo. Te entiendo que sí hubo consulta, bueno no consulta, pero encuesta a los ciudadanos, ¿no? Este. Sí, claro. Tú la revisaste. ¿Qué maestría estás haciendo? Yo estoy estudiando la maestría en computación y matemáticas en, y matemáticas industriales. Ahí en el CIMAT. Sí, ah, sí, okay. sí. A ver, Tienes, pues, de eso mejor. porque creo que sí <ríe> Sí, sí, fíjate que sí. Eh, si bien los datos eh, son muy difíciles de obtener, no están de forma pública. Sí se presentó un estudio, de hecho le llamaron eh, Radicación del Estudio de Demanda a Momias, el, el, el documento que a mí me llegó, 2021, ¿no? Entonces, si me permiten presentarles la pantalla para poderles mostrar, eh, sí, ya, de verdad, por pantalla. favor. Gracias. Sí, ya, ya, ya lo puedes hacer. Ya, ahí está ya. Ya se observa, ¿verdad? Sí, ya. Entonces, un ejemplo que a mí me gusta mucho poner es, eh, ante esta pregunta que están viendo, ¿no? Se está considerando cambiar el museo de sitio a, a un lugar con mayor amplitud, salas itinerantes, mejores accesos, eh, y le preguntan a las personas, ante esto, ¿usted aumentaría, disminuiría o permanecería su interés por visitar el nuevo museo de la vida? ¿no? Y a mí me gusta poner la siguiente analogía, o sea, si a un, a un niño, o incluso a una persona, hacia a mí me ponen este ejemplo y me dicen, a ver, ¿Qué quieres? ¿Tengo eh, este dulce o este dulce? Ahí, qué bueno que se, se pone así con efecto para que no se vea la marca. Y dicen, a ver, tengo dos. Este está chiquito y este está grande. Son lo mismo, pero este está chiquito y este está más grande. ¿Cuál es el que quieres? O sea, ¿te interesa más este o este? Y pues la gente obviamente va a decir, pues el grande, ¿no? Yo quiero el grande. ¿Cómo por qué me, me, me estás diciendo, oye, este chiquito o este grande... Pues yo quiero uno que tiene eh, una mayor amplitud, unas salas itinerantes, mejores accesos, ¿no? Yo quiero este, este, me quedo con este, ¿no? Entonces, ese ejemplo lo pongo para que eh, se den cuenta del sesgo que tiene esta pregunta, ¿no? Esta pregunta está, de cierta forma, encaminada para que la respuesta sea, pues, aumentaría mi interés. Y a pesar de eso, el 32.67%, que aquí lo estamos viendo, contestó que aumentaría su interés. El resto o permanece, o disminuye, ¿no? Aquí, aquí lo estamos viendo. Entonces no es ni siquiera el 50% eh, el número de visitantes, de acuerdo a este estudio, ¿no? Este estudio se realiza, eh, tiene dos partes, una eh, se entrevista a personas que visitan la ciudad que no necesariamente visitaron el Museo de las Momias, y otro que se realiza pues, a las afueras del museo y se realiza visitantes del Museo de las Momias, del actual Museo de las Momias. ¿no? Entonces esta es una de las preguntas que, que contiene eh, esta encuesta y creo que de las más importantes porque es donde se plantea a las personas si, si aumentaría su interés al construir un nuevo museo. ¿no? Y, y ustedes están viendo en pantalla los resultados. 32% dice que aumentaría, el resto dice que no aumentaría. ¿no? Entonces, ¿qué más eh, peculiaridades tiene este estudio? Pues para empezar, según el estudio, las personas están dispuestas a pagar más en un museo. Lo cual es contradictorio con otra pregunta que tienen por acá abajo, les, les quiero mostrar. Eh, ahorita que lleguemos hay muchos estudios del de, de perfil de los turistas que visitan el, el museo, etc. Pero esta pregunta, que es una pregunta abierta, eh, hay cinco sugerencias, ¿no? Y hay, es una pregunta abierta que se le hace a las personas y es, después de que visitaste el Museo de las Momias, ¿qué mejoraría usted de este museo? ¿No? Y uno esperaría... Eh, que si, que si uno quiere construir un nuevo museo, uno esperaría que las personas contestaran pues que quieren un museo más amplio, que quieren, eh, no sé, alguna característica que, que, que estés impulsando con el nuevo museo, ¿no? Y sorprendentemente los visitantes mencionan como prioridad de mejora a este museo pues el tiempo de visita, ¿no? El tiempo de visita es como el número uno eh, empatado con entrada más barata. Entonces ahí hay una contradicción, o sea, dicen que las personas están dispuestas a pagar más dinero, pero a la vez un área de mejora de este museo sería una entrada más económica. Entonces, por mencionar las primeras dos áreas de mejora del museo, pero hay una tercera, explicación deficiente, y eso tampoco se está cubriendo con el nuevo proyecto de museo. No, no hay una entrada más barata ni una explicación deficiente, obviamente el tiempo de visita se espera que sea menor, Digo, sería una burla que no fuera menor, dado el, el, el, la inversión que se está haciendo en el nuevo museo. Las siguientes baños limpios, que, que es algo que se puede arreglar fácilmente y propios sin costo extra. Y, y hasta el último, con un 4%, las personas dicen mejores instalaciones. No se menciona cuáles, pero mejores instalaciones. Entre ellas podemos eh, intuir tal vez que aire acondicionado, ¿no? que menciona el 2.5%. O un estacionamiento más grande que el 3.2. Entonces, estos son unos, unos eh, pocos de los... Eh, bueno, una pincelada ¿no? de los resultados que expone este estudio, en el cual no es claro que el, un gran sector de los turistas vaya a aumentar o vaya a frecuentar más las visitas al de, en caso de construirse un nuevo Museo de las no Para empezar... La pregunta está sesgada, a pesar del sesgo que tiene esa pregunta, ¿no? que es lo que yo les decía, los dulces, ¿no? Y ni siquiera les mencionan que la cantidad de dulces en ambos casos va a ser igual, porque no va a aumentar el tamaño del, del número de cuerpos áridos que se va a exponer en el nuevo museo, ¿no? Por ejemplo. Es algo que a mí se me viene a la mente, o sea, yo de turista me dicen, ¿quieres un museo más grande? Y digo, ah, sí, que, que tenga como 800 momias, ¿no? Para que valga la pena el aumento del, del costo del museo. Entonces, pues no, está sesgada la pregunta. Y para terminar, pues está este tipo de preguntas donde ya no se dirige hacia algo, sino que es una pregunta abierta de qué mejorarías de, del museo, y te mencionan cosas que fácilmente se pueden, eh, eh, vaya a mejorar con, un, eh, con una inversión más austera en el actual museo de sitio de las momias de Guanajuato, ¿no? Y para mencionar un, un poquito de esto, por ejemplo, el tiempo de visita, Existe actualmente eh, publicada una tesis en los repositorios del Centro de investigación Investigaciones Matemáticas, en donde un estudiante de maestría hace un estudio y hace ciertas sugerencias para mejorar el tiempo de espera para entrar al museo en el actual museo de sitio. ¿no? Entonces, eso es algo que se puede analizar, se puede implementar. ¿no? Las entradas más baratas actualmente creo que rondan los 100 pesos, en, arriba de 100 pesos, perdón. Arriba de 100 pesos la entrada al museo, o sea, para lo que ofrece, considero que es una entrada cara. Y si se piensa subir más, esto ya es prohibitivo para ciertas eh, familias, ¿no? Imagínense una familia, en, en mi familia somos cinco personas, cinco personas por ciento y tantos, ya son más de 500 pesos para una visita al, al Museo de las Momias, que el recorrido dura mm, exagerado una hora, ¿no? Entonces a mí se me hace que es hacer mucho negocio con unas momias, y ni siquiera se les dignifica, y este es otro eje que me gustaría explorar. Y es que las personas, además, eh, eh, eh, eh, mencionan que a ellos les gustaría que se mejorara la explicación, ¿no? La explicación que se da en el, en el actual museo es deficiente. Y esto parece que no mejora con el nuevo proyecto. A los que no, no conozcan el nuevo proyecto del Museo de las Momias, algo que tampoco es público, ¿no? Se los presento. Consta de dos plantas: en la primera, que es esta que están viendo aquí se contempla la, la construcción de 53 locales comerciales, ¿no? Entonces, toda la planta baja es un centro comercial, esos cuadritos que ven ahí son los locales comerciales, entonces, así va a quedar, y de hecho, en, en, en los mismos documentos y en el renderizado que, que, que muestra eh, gobierno municipal, se aprecia, pues, toda la planta baja, los locales comerciales, ¿no? Ahí los pueden, los pueden observar, si tienen más dudas, así quedaría, ¿no? Entonces, toda la planta baja, locales comerciales. La planta de arriba es en donde se eh, expondrían, eh, tendríamos la exposición de momias, y lo que les mencionaba es que la explicación, a, a pesar de, de que este es un plano validado de museografía, no aquí le llaman museografía, pues tiene poco de museografía y mucho de arquitectura, de dónde van a quedar las salas, etc. Y mencionan nombres que se siguen conservando a pesar de todas las recomendaciones de Lina, de eliminar, por ejemplo la sala de exposición de la bruja, ¿no? Entonces, tú dices, a ver, las personas te están pidiendo en esta encuesta una explicación, una mejor explicación, consideran que la explicación es deficiente, y tú, para el proyecto del nuevo museo, sigues conservando nombres, además, eh, muy absurdos, ¿no? Muy absurdo este nombre, y, y que denigran a la persona que alguna vez fue eh, esta señora que está expuesta en este museo, ¿no? Que no sé, igual y vivió toda su vida eh, eh, discriminada por el simple hecho de ser mujer, y después de muerta la siguen discriminando por este, por, por el simple hecho de ser mujer, no por la vestimenta que trae, por cómo luce, etc. ¿no? Entonces aquí, aquí ustedes pueden ver eh, pues que esta explicación parece no mejorar con el nuevo proyecto. ¿no? Y además no es suficiente... Que... Sí, Perdón, sí es, esa es la momia que tienen hasta encadenada y expuesta en una jaula. Sí, que, que es muy lamentable, pero sí, es, es, es esa momia, precisamente. Que inventaron la historia de que es una bruja. Sí, sin ningún estudio de, de la vida de la persona. ¿sí? Ah, no, qué, qué indignante. Sí, sí, qué, qué indignante. Y, uh -huh. y, y no conforme a los 53 eh, locales comerciales que van a construir. A, abajo del museo, ¿no? También se contempla una zona de snack, ¿no? Para que puedas ir y, y comerte un hot dog mientras contemplas a las momias. Y, pues, una tienda arriba que, pues, todo museo tiene ¿no? una tiendita de, de souvenirs y de recuerdos que, que está a la salida. Y este es más o menos el proyecto, ¿no? Entonces, son esas dos cosas, creo yo, las eh, que a mí me convencieron, a mí eh, me llaman más la atención de este proyecto y por las cuales yo estoy aquí, pues, promoviendo un plebiscito y preguntándonos, ¿vale la pena endeudarnos con 70 millones de pesos para construir este proyecto? Y para mí la respuesta, después de ver esto, es no, profundo no. Claro, claro bueno, también este, retomando las palabras de, de Luis Miguel Rionda, una de las cosas que se daña más con este proyecto es la dignidad del ser humano. Las, las momias, cada una de ellas fue un ser vivo como somos nosotros y no se rescata eso, los cosificamos, los convertimos en cosas productoras de dinero. O sea, eso es una falta de respeto y una muestra de nuestra cultura. O sea, debería darnos vergüenza que queramos que lo público se pague con... La cosificación de quienes vivieron antes que nosotros es gravísimo desde el punto de vista de la dignidad humana. Me <ríe> parece muy grave. Este, sí, Javier. Javier. Perdón, mis compañeras quieren hablar, Carla y María. Perdón, adelante, que Carla. Carla. Sí. Hola, buenas noches. Sí, no, cuando ustedes están listos, eh, bueno, tengo la presentación que ya habíamos hecho nosotros como observatorio de lo que aportamos ante el Congreso y nuestro punto, punto de vista desde la parte social, desde la parte de la afectación del espacio público, un espacio de recreación, que son ahorita las canchas del CODE y que ahora se quieren arrebatar para poder eh, pues, llevar a cabo un centro comercial disfrazado de nuevo Museo de las Momias, ¿no? Entonces, no sé si sea el momento ahora o me espero un poco. No, adelante, adelante. Adelante, okay. por favor, este, Carla. Bueno, Gracias. no sé si mi compañera Marielena quiera decir algo. Sí, por favor. Para cerrar. Bueno, antes de, de entrar, que, que la verdad está súper interesante todo lo que están diciendo, hay que, hay, que, hay que poner de, en, el, en el escritorio una de las cosas más importantes que es perder la categoría de museo de sitio. No se nos olvide eso. Es una de las cosas más importantes. Cuando tú vas a Egipto, pues tú vas a ver las pirámides en el lugar donde están. O sea, momias hay en muchos lugares, en muchos lugares, perdón por los gritos, en muchos lugares, este, pero nosotros pero esa categoría y no la podía en el museo unos metros porque conviene más a, a ciertas cosas, ¿no? Yo realmente creo que esa es una de las cosas que nos debería de mover mucho, ahí es donde estuvo el santo, donde hicieron la película donde hay una historia nada más, antes de la presentación esa sería mi participación Gracias Mariana. Sí, si quieres, este, Carla, este, puedes hacer uso de la pantalla. Ahí está ya. La parte la parte de la la micrófono está apagado, Carla. No, Ay, no. muchas gracias, Arcos. Ya, ya me aventé a todas las diapositivas. <risa> gracias, Arcos. Perdón. Eh, eh, sí, qué bueno que está aquí, Doctor Arcos. Eh, les platicaba que, que acerca del, pa del patrimonio urbano de la ciudad histórica en la que estamos. Eh, sabemos que tenemos una declaratoria de la UNESCO desde 1989, en la cual se incorpora la poligonal de la zona de monumentos históricos de Guanajuato y minas adyacentes a la lista del patrimonio mundial. Aquí hay algo muy importante, eh, el patrimonio urbano de una ciudad histórica como lo es la ciudad de Guanajuato, que posea la declaración de la UNESCO, se constituye como un elemento fundamental en la satisfacción del derecho a la ciudad y me gustaría que se quedaran con este concepto del derecho a la ciudad, porque lo vamos a ver un poquito más adelante. Va ligado. Entonces, eh, les decía que el, la poligonal que está ahorita vigente es la que está en el Plan de Ordenamiento Territorial 2011, que es el plan vigente. Cuando nosotros hicimos la intercepción del de la, de eh, cruce de las capas, Vimos que el, el nuevo museo que se quiere construir, por una parte, está dentro de la poligonal de la UNESCO, que es la que es válida hasta este momento. Entonces, en ese sentido, pues sí, eh, tiene, debe de haber todavía un permiso, una declaratoria de lina de la UNESCO, de ICOMOS, y no sabemos si todavía estén todos esos documentos desde el punto de vista jurídico, todavía ni siquiera están eh, listos. Y ahora pues ya nuestro alcalde dice que ya él está listo para arrancar y hace, creo que ayer apenas dijo en una conferencia de prensa que él solamente estaba esperando a que el SAT le diera autorización para él arrancar con el proyecto. Bueno, pues si no tiene todos estos elementos tan importantes como ina eh, e instituciones tan importantes que son las que cuidan del patrimonio, pues cómo puede arrancar un proyecto así, ¿no? Eh, también eh, tenemos que entender que el patrimonio es la herencia que una generación deja a la siguiente y es, una, es un factor fundamental para la construcción del civismo, de la urbanidad y de la fa facilitación del derecho a la ciudad para toda la población presente y futura. Aquí era donde les decía que se quedaran con el concepto de derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad es el buen vivir para todos o la satisfacción de todas las necesidades de la población urbana. Lo que nosotros deberíamos, o lo que nuestro alcalde debería de procurar, y no solamente porque lo digamos nosotros, sino porque el artículo 115 constitucional así lo marca, es que la población tenga agua potable, servicios de drenaje y alcantarillado, seguridad, movilidad, un medio ambiente sano que incluya el agua, agua limpia, aire limpio, etcétera, viviendas dignas, transporte público eh, de calidad, un sistema de transporte público de calidad, la ausencia de la segregación bar barrial y el derecho al disfrute y al goce de la ciudad. Entonces vemos que todos estos elementos pues están muy deficientes dentro de esta administración del ayuntamiento y que todo es lo económico, lo económico y que las cosas realmente importantes se van dejando de lado, ¿no? Ahora, eh, esto es de la simulación que se hizo a un principio con el Congreso de, en el ejercicio de participación ciudadana y decimos simulación porque vimos cómo estaban nosotros como observadores y nos dimos cuenta del sesgo que hubo de todos los colegios, eh, de arquitectos, de ingenieros, de contadores, apoyando este proyecto sin bases claras, solamente porque decían que, era, uh, que iba a haber una buena derrama económica, pero nadie tocó el tema de lo patrimonial eh, nadie, ningún colegio tocó el tema tampoco de la parte medioambiental y de la parte social. Todo era y todo se enfocaba en la parte económica. Entonces, sabemos que si existe población original dentro del área en la cual está ahorita ubicada esta cancha y donde se quiere hacer este proyecto, pues va a haber, eh, hay lógicas de expulsión en las cuales, ¿qué van a hacer con toda la gente que vive alrededor de, de las canchas, ¿No? Ay, esa es una pregunta que tendríamos que hacerle al implan porque ¿qué, ¿qué van a hacer? ¿Les van a quitar las casas? ¿Van a vender los terrenos? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuánto va a costar el uso del suelo? Ahí ya va a haber una presión sobre el costo del uso del suelo y el valor del uso del suelo. Y entonces, esto va a generar tensión y confrontación entre actividades que se van a volver elitistas. Nuestro compañero Aguayo lo decía, los costos, la tendencia es a subir, pero ¿quiénes van a poder pagarlos? Él mismo nos decía, yo tengo una familia de cinco personas, son 500 pesos. Entonces esto ya es, eh, son, va a ser un centro, un centro comercial disfrazado de museo solamente para ciertas clases sociales. No es para todo el mundo como no lo están pintando. Eh, por último, aquí les muestro eh, ya la capa sobrepuesta de la ubicación de las canchas y de este espacio público. Eh, que es una cosa lamentable, realmente lamentable, porque no es posible que... Eh, estamos viviendo en, en tiempos en los cuales necesitamos más eh, con, reconstruir el tejido eh, social. Y cómo es posible que en lugar de, de seguir con esta construcción del tejido social, se creen dinámicas y se creen eh, ocurrencias que pongan en riesgo no solo el patrimonio cultural, sino también esta vulnerabilidad que está ligada al descuido de, estas, de esta administración y la falta de ética de los colegios. La falta de ética, por ejemplo, en este caso, cuando se hizo esta simulación de participación con el, con el Congreso, ¿no? la falta de ética del Congreso para aprobar un proyecto así y que no se dan cuenta de la irresponsabilidad que va a acarrear con los cambios de uso de suelo, como ya lo mencionábamos, todas las pérdidas que se van a generar y todos estos riesgos al patrimonio debido al impacto negativo que hay de este acaparamiento del patrimonio o de la ciudad de unos cuantos, de unos cuantos grupos sociales. Entonces, en este sentido, eh, se tiene que, en, en este espacio que está proyectado para la construcción de este tercer museo, esto es muy importante porque se, se va a arrebatar un barrio histórico. En un espacio público de recreo que lejos de reconstruir, de tejer, se va a desmembrar, se va a fragmentar esta cuestión de barrio que tanto necesitamos en estos tiempos. Y que se van a acrecentar estas lógicas de expulsión de la población original debido a la generación de estos nuevos mercados a través, a través de estas actividades costosas, editistas y que contradicen... Eh, y que llenan, llenan de tensión y contradicción estas fronteras que va a haber. Entonces, es, es muy, muy lamentable que personas que bajan a hacer ejercicio de los barrios de Tepetapa, Carrizo, Pueblito de Rocha, Momias, ahora quieran reubicarlos y mandarlos al encino, porque es lo que están diciendo, que las tejas y, la, y las butacas se las van a llevar al encino, como si fuera tan fácil, ¿no? Jugar con la gente y jugar con, la, con el uso del espacio público, Solamente para tener una ganancia económica. Y bueno, ese es, es, con eso concluyo mi participación. Muchas gracias. Y muchas gracias, Carla por tu, tu participación. Jaime, por favor, adelante. Sí, tengo una pregunta. Estaríamos hablando que entonces este proyecto lo que va a hacer es un proceso de gentrificación en la zona. Pues no sé si gentrificación, porque eh, ya hablando de gentrificación ya es un concepto más amplio, okay. pero la gentrificación ocurre pues ya cuando ya hay esta aglomeración de personas dentro de un espacio determinado. Sí puede tener... Eh, eh, a mí no me, me preocupa más la cuestión del, del abasto de los recursos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué va a pasar con todos los residuos sólidos que se generen a partir de, esta, de estas personas que están invitando... A, a para abrir, porque ellos quieren un museo más grande para que venga más gente. ¿De dónde les van a dar agua? Si tenemos una escasez de agua tremenda en el municipio. El, la cuestión de la movilidad, lo que les hablaba del transporte público, la movilidad es pésima, o sea, nos cierran una calle y queda ya Guanajuato hecho un caos. Entonces, más que movimiento de, de gentrificación, yo creo que es, eh, es una... Ay, pues es un abuso del espacio público para buscar los bienes eh, de unos cuantos. Gracias. Si sí, alguien más quiere participar, porque sí, Carlos, este, porque ya llevamos casi una hora. ¿eh? Sí, ya para, para cerrar rápido también. Eh, no, yo lo único que quiero, lo que, lo, lo que quisiera decir y aportar es algo que todavía no se ha mencionado y es eh, la parte política sobre todo del asunto eh, la verdad es que lo que hemos visto es que este ayuntamiento llegó a, a, a gobernar guanajuato en las condiciones en que está en el en, con la formación que tiene donde hay una mayoría de un partido hay un 40 de oposición este frente frente a a los ganadores, pero esos ganadores no ganaron en una contienda leal. Esto es bien importante. Todos los guanajuatenses sabemos muy bien cómo se ganaron estas elecciones. Primero, el número de gente que fue a votar. De ese número de gente, ¿cuántos votaron por ellos? Por los, por quienes tienen la mayoría en el ayuntamiento. Y de ese Que, que votó por ellos, ¿cuántos fueron condicionados primeramente por la parte relativa a este, acciones de condicionamiento de voto? Eh, te voy a dar, te, me comprometo contigo, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, clientelización descarada. Y una cosa que, que todo el to, mundo lo, lo vio, es más, eh, prácticamente... En la esquina del Instituto Estatal Electoral este, se andaban repartiendo los calentadores solares, este, las cocinas eh, ecológicas, ecológicas. Eh, láminas, cemento, etcétera. Esto degrada la cal calidad de la elección y dicen, pues ya ganamos y háganle como quieran. Pues sí, ya ganaron. Pero no le hacen como quieran, porque lo que sucede es que la población de Guanajuato no tiene confianza en su gobierno, porque uno de los productos más importantes de la política es la confianza. Y la confianza, entre otros lugares, se crea precisamente en el proceso electoral. ¿Por qué? Porque la ciudadanía fue convencida de una opción y triunfó esa opción. Por lo tanto, esa opción llega a con las alforjas llenas de confianza para hacer cosas buenas por la comunidad. En este caso se rompe totalmente. Entonces, el problema más grave que hay en este gobierno es que no se creó confianza en la elección. Los guanajuatenses no tenemos confianza en un gobierno, en un gobierno que sabemos que no es profesional, y que aparte está pésimamente evaluado, de tal manera que de repente vengan y nos digan, oigan, fíjense que tenemos la brillante y gran idea de endeudarnos a todos los guanajuatenses con 70 millones de pesos, no podemos pedir más porque no nos dejan pedir más, si fueran 200, pues con 200 también los endeudábamos, pero los endeudamos en este caso con 70 millones de pesos por 10 años, porque traemos unas ideas fantásticas, bueno, pues un gobierno que no tiene esta cualidad imprescindible para gobernar, que es la confianza, pues no tiene la confianza de los ciudadanos de que un proyecto de estos sea un proyecto bien hecho, bien pensado, eh, que realmente sea una, una, una inversión este, que valga la pena hacer. Eh, y sobre todo, como ya lo estamos viendo, no hay estudios, no hay datos no hay bases realmente para, para, para acometer este proyecto, esta construcción de, este, de, esta, de esta curiosidad híbrida de, entre museo y, y centro comercial y por lo tanto, pues, va a ser muy difícil hacerlo. Y si de todas maneras se trata de imponer una cuestión de estas, a caballazos, a la charra, este, bueno, no a la charra porque entiendo que Luis Miguel sí es muy muy dado a la charrería y a todos esos asuntos tú no bueno este bueno pero el asunto si es atropellado a la ciudadanía para imponer un proyecto de estos bueno pues tenemos en este caso un instrumento que creo que es muy plausible como es el plebiscito que aparte tiene la gran bondad la gran virtud de que ayudarnos a crear ciudadanía y tendremos probablemente en este trienio no solamente que utilizarlo en esta ocasión, sino más ocasiones, porque quién sabe qué se les vaya a ocurrir. Esa ese sería el planteamiento. Pues sí, pues yo creo que hasta aquí dejamos este asunto, porque no se trata de hablar de todas las eh, virtudes o defectos que tiene el proyecto, sino solo de por qué los ciudadanos de Guanajuato debemos participar en el plebiscito para opinar. Es solamente eso, y que lo que se está haciendo es uso de nuestros impuestos en los próximos 10 años, ese es el asunto y si queremos hacerlo por esto o por otra cosa este, muchas gracias no sé si alguien más quiera intervenir Ángel sí no, no, nada nada, nada más este, comentar que bueno, y como se está muy al pendiente ahorita precisamente estaba este, con Orlando Araque de, de, de Icomos le estaba preguntando cómo iba el asunto y me dice que este que ya hace una semana Sina Guanajuato envió una solicitud a Icomos mexicano y se formó una, una, un comité de análisis para este caso ¿no? o sea que nosotros acá por el lado de Icomos seguimos insistiendo con de INA, ¿no? en este caso y si nos tenemos que ir a los niveles federales, bueno, pues vamos a ir a los niveles federales. O sea, Pero no, si sí es el trámite este, que debemos o sea, de seguir. O no ha dado su beneplácito no ha dado eh, la aprobación para que se construya, ¿verdad? Porque, Bien, no, nadie, nadie. Porque están reflexionando de que está dentro de la poligonal. Sí, no, sí claro, pues es que nosotros les mandamos toda la, la información, o sea, completa, la poligonal que nos presentó ahorita Carlita y todo lo demás fotografías y, y todo lo que viene, ¿no? Claro. Este, eh, recortes de periódico, las manifestaciones. O sea, ellos saben, están, están en el entendido que hay una inconformidad social. ¿sí? Gracias. Más que de un grupo, de una institución, es una, es una inconformidad social. Y bueno, pues ante una manifestación de la gente, pues se tiene que hacer caso, ¿no? entonces verdad, vamos, a esperar, sí, sí. vamos a esperar a ver qué es lo que está sucede está levantando la mano pues nomás la mano levanta porque, pues, pero no que no, no, ya abrí el micrófono a ver si, no sé si va a decir ya abrí ya abrí sí. pues no, no sé qué le pasó al mi teléfono ya, oye Memo, pues yo creo que fue una excelente reunión, le, hay que agradecer a tu nombre mismo como coordinador a Luis Miguel y al joven aguayo, la explicación y la claro. participación. Hay que agradecerlas de todo corazón a todos ustedes y a los miembros del de observatorio que hoy participaron. Muchas gracias. Es lo que yo quería decir. Sí. Bueno, bueno, una cosa que no hemos dicho y sí es importante es en dónde está la mesa donde podemos ir a firmar, porque toda este, sí. eh, esta sesión sí. fue precisamente para orientar a la gente. Los eh, comentarios: eh, ¿sí? los comentarios de la gente. Sí. Ah, quiénes? que le hago los comentarios de la gente? Sí, si quieren, mientras les platico que hay oh, varios puntos de, de recabación de firmas. Sí. Uno de ellos es afuera del Mercado Hidalgo de 12 a 4.30 de lunes a viernes, que ya nada más queda esta semana, ¿no? Hasta el viernes vamos a estar ahí de 12 a 4.30 de la tarde. Y el sábado vamos a tener un cierre de recolección de firmas a partir de las 4.30 de la tarde en el Jardín de la Unión. Además que si habitan en la zona sur o les queda más cómodo por allá, eh, pues tenemos dos puntos de recabación de firmas, uno en el café del circo, otro en eh, el despacho jurídico veloz y asociados, eh, con diferentes horarios que pueden consultar en las redes sociales de Defensa Momias GTO o a través de un bot que desarrollé. Si tienen Telegram, pueden escribir al usuario guanajuabot, arroba guanajuabot, y eh, es, un, es un programa de inteligencia artificial que les puede contestar en dónde estamos ubicados, los horarios, y pues si le comparten su ubicación, les puede mandar al punto de recolección más cercano. Además Bien. de que ahí pueden interac interactuar con él y pueden enterarse más sobre el proyecto, sobre lo que estamos haciendo. Entonces, en Telegram es arroba guanajuabot. Bot Exactamente, con, arroba no, guanajuabot. Y bot con, con b, -O -T. b -O -T. ajá. Muy bien. Bueno, voy a, hay 21, 21 comentarios que voy a leer. Jenny López dice, dijo, cuidemos nuestro patrimonio, no al mu, al mumo, ni al endeudamiento del pueblo. Armando Morales, gracias por todo su trabajo, regidora Lacayo. Jenny López, claro que no tiene ningún permiso y no lo tendrán, eh, ya que no o se los vamos a permitir. Jenny López, mejor fomentar el deporte que mucha falta le hace a la sociedad, y ya basta de que estos a uh, avaros del pan saquen al pueblo con pretextos absurdos y sin sentido Leonora Villegas cierto Carlos, ¿cómo confiar en un gobierno que me compró el voto? no, aquí en mi en mi este no alcanzo a ver más aquí en mi teléfono no sé si alguien tiene abiertos sus comentarios y si puede leerlos, se lo agradecería mucho a ver, este, está eh, Leonora Villegas, para mejorar la explicación que de, de cada momia se requiere investigación. Eh, Marta Alicia Vieira Leiva, mira su... Le... Ah, no, pues que están viendo el programa. Eh, Paloma Robles Lacayo y luego el director de cultura dijo que la... No repite... Ah, bueno. Puros inventos. No se yo. No soy yo, No soy yo. No soy ah, yo. Eh, Paloma Robles Lacayo. Y luego, el director de cultura dijo que la bruja, que la momia es la que tienen exhibiendo ahí como bruja, que la bruja no era bruja, que lo que era era curandera. Pero pues son, son puros inventos este, para llevar a la gente a ver si se asusta. Eh, Leonora Villegas, para comenzar, ni pueden siquiera considerar comercios de alimentos porque ponen en riesgo a las momias. Jenny López, cuidemos nuestro patrimonio, no al mumo ni al endeudamiento del pueblo. Armando Morales, gracias por el trabajo, a la regidora Lacayo. Jenny López, claro que no tiene ningún permiso y no lo tendrán porque no se los vamos a permitir. Eh, fomentar mejor fomentar el deporte. Eh, que mucha falta hace a esta sociedad, ya basta de que estos avaros del pan saquen al el, saquen el pueblo con pretextos absurdos y sin sentido eh, lo que decía leonora villegas eh, cierto carlos cómo confiar en un gobierno que, que me compró el voto o que trató de comprarle a la gente el voto en fin evelyn Wotrin, eh, fernando zamora y cuatro personas más que están viendo el programa eh, y bueno, ya es una larga lista de gente que está viendo el programa. Esencialmente... Pues esta sesión de, de de esta sesión del Observatorio Ciudadano extraordinaria, este les agradece a ustedes su participación y a todos los que nos vieron y los invitamos a todos a que vayan a firmar para que si un plebiscito y para que conozcamos eh, lo que piensa la gente si está de acuerdo en endeudar sus impuestos del futuro. Muchas gracias, buenas tardes. Y hasta el gracias. próximo sábado, donde ampliaremos con otros aspectos este mismo asunto. El próximo ma el sábado a las 11 de la mañana. Muchas gracias. Buenas tardes.